Sí, pero rápidamente, o sea... Sí, ya más cuidado que quemo. Vamos a hacer como que la pelota es una bomba. Entonces, hay varias estaciones y el grupo entero tiene que pasar eh, todas las estaciones dándole solamente un toque por persona y eh, en el momento en el que se caiga la pelota, pues... La, el último toque que le hayan dado por ejemplo con la mano pues ya esa mano la ha explotado vale, es una especie sí. como de patata caliente entre patata caliente ninja pero con estaciones, sí. venga vamos A ver, sí. venga rápido venga rápido venga rápido Venga, venga, venga. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Oye, pero la ha visto antes con dos brazos, entonces ya lo. Con ah. Vale, vale, vale, vale. Venga. Vale, vale, ya he visto cómo es. Eh, no está mal, pero quizás le falta más actividad. O sea que estáis como más corriendo, más sudando a todos. Venga, otro, siguiente. Quitar el material ese, lo siguiente. Si habéis utilizado algún material, donde queráis. La puedo llamar a las vocales y entonces todos nosotros tenemos que colocarnos eh, con dos paredes y tenemos que golpearles, por, por ejemplo, si golpeo con la mano, el próximo no puedo golpear con la mano, tiene que golpear con, mano, que golpear con otra parte del cuerpo. Y, así. ¿Y ya no puede volver con la mano? Sí, sí, sí, sí, sí eso sí. sea, no es de la anterior. No anterior. No vale, la pues venga, empezad. Y, que que y tenéis que ir al sitio de la persona, venga, vamos a ver. Lo, lo más importante de los juegos para que estemos activos es que, por ejemplo, si yo se la paso a Victoria que está ahí, pues yo tengo que ir hacia él, eh, a donde estaba él. Pues venga, a ver. ¿Y lo de las dos paredes? ¿No es un, esa y esa? ¿O sí? ¿Tiene que ser esa esquina? No, no, no lo sé. Venga, venga, a ver. Venga, venga, a venga a ver cómo sale. tiene que darle la pared? ¿La U? Eh, no está mal, pero quizás se puede hacer con más movimiento. No sé, no sé... No está mal. Venga, otro. Pero creo que la idea es integrar con más gente en un grupo lo de la pared es una cosa un poco complicada porque muchas veces no voy a encontrar paredes. No sé, pero no está mal, no está mal. <risa> Espera un segundo que